Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de tu página Compufi Soluciones Integral. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos reemplazar el cable de un cargador para un mapa. Como lo podemos observar aquí, este cable está totalmente roto. Entonces, el objetivo será reemplazarlo por uno nuevo. Vamos a mirar cómo es ese procedimiento. Lo primero que vamos a realizar es retirar este conector. voy a ir colocando esto por otro lado voy a colocar un poco de alcohol isopropílico sobre esta pega y con mucho cuidado vamos a tratar de abrir el cargador <coughs> Aquí en esta parte, ya he logrado separar la carcasa. Cuando quitamos esta, este protector plástico pues quedan al descubierto los dos pines un pin blanco y un pin negro esto lo vamos a retirar con la ayuda de, de un cautil. aquí este protector primero vamos a aplicar un poco de flut Y ahora sí, quedaron des al descubierto los cables, el cable que vamos a reemplazar. Ahora vamos a proceder a desoldar el cable dañado. Vamos a aplicar un poquito de flux nuevamente. Esta vez voy a tomar un poco de estaño y vamos a retirar el exceso de, de estaño con el extractor de soldadura. a retiré el cable negro. Ahora voy a proceder a retirar el cable blanco. Vamos a proceder a limpiar. Está retirado. Retiramos el cable dañado. Listo, ya tenemos, digámoslo así que, eh, retiramos el cable, vamos a colocar el cable nuevo. Siempre debemos verificar, vamos a mostrar aquí con el microscopio, la ubicación de los cables. Ahí tenemos BO y GND, entonces recuerden que BO es el cable blanco y GND sería el cable negro. Vamos a colocarlo para proceder aplicar la soldadura agregar un poco de flux y vamos a estañar, sí, señor ahora vamos a colocar el cable de gnd colocamos un poco de flux nuevamente y procedemos a soldar Vamos a limpiar con alcohol isopropílico, limpiamos muy bien. Y ahora vamos a proceder a colocar la protección, vamos a colocar vamos a colocar nuevamente todas estas protecciones en su lugar voy a cortar aquí un poquito este cable Y podemos proceder a cerrar el cargador. Eh <coughs> Luego de cerrar el cargador, lo que vamos a hacer es sellarlo con gota mágica, yo utilizo este, se llama Super Bonder, así que vamos a proceder a sellarlo. Luego de terminar de pegar el cargador vamos a finalizar con una limpieza a todo, a todo el cargador El resultado final un cargador que se le reemplaza la punta y queda muy bien espero que este vídeo les haya servido nos vemos en un próximo vídeo de tu canal con Buffy Soluciones Integrales muchas gracias